hola un llamo a la mitad de 25 suscriptores y les traigo para empezar lo primero es que mi nombre de verdad es que estoy Mi cuarto Cocina La sala, que la pese está muy sonando Muy sonando Traste <risa> este muy sonando Este es un pasillo muy grande que es muy oscuro y tampoco que es Este sitio es iluminado. Muy a mi a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, perrongo ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a Eh. a ver, a ver, cuarto, ver, a y vamos bueno, con la noticia que les debo dar justo ahora, ¿eh? es que voy a hacer un pregunto ¿sí? Ya les dije dos cosas más que van para que no más. Gracias por lo que me